Hasta aquí la información de este jueves 18 de febrero. Nos vamos, pero les vamos a dejar con unas imágenes, las imágenes del río Cuervo. Un elemento natural de gran belleza que, como ven en las imágenes, en este momento lleva mucha agua. El río Cuervo desemboca en el Guadiela y este, a su vez, llena el embalse de buen día. Disfruten de las imágenes y del día, eso sí, con mucha precaución y hasta mañana. Te peje que te